Buenas tardes amigos del país, sean bienvenidos a las Noticias. Comenzamos con el desarrollo de las informaciones humanas 7, los fallecidos a consecuencia del paro médico. La denuncia fue remitida al Ministerio Público. Eso nos muestra otro escenario, hemos tenido que estar en 10 días de huelga para que esto ocurra. En ese sentido es que nosotros eh, eh, ahora estamos en la fiscalía, es otra instancia de la justicia. Son 53 días y los médicos continúan movilizados. A consecuencia de aquello ya existen siete personas que perdieron la vida. No obstante, el juez de garantías constitucionales, Celso Villalobos, dispuso la remisión de obrados al Ministerio Público para procesar en la vía penal a los dirigentes del sector de salud por incumplimiento cumplimiento a la disposición de una acción popular. La Asociación de Víctimas del Paro Médico conoció sobre el último caso. Se trata de Lucio Bustillos, quien habría fallecido recientemente en la ciudad del Alto. está que le revisó y le dijo que está bien, pese a la situación de dolor que sentía el señor, lo llevó de, de, de, de, del centro hacia su, la, su casa, la ciudad de la, del Alto, y a consecuencia de esta situación el señor el, se puso más, empeoró su situación y lo derivaron al eh, Hospital Sagrado Corazón, donde llegó, nos dicen, sin signos vitales. Recordemos que repudiando la medida de presión de los médicos, también se instaló una huelga de hambre en la ciudad del Alto por parte de la Asociación de Víctimas del Paro Médico, que recibió hasta el momento más de 150 denuncias. Violación a la sentencia constitucional, estoy hablando de los huelguistas de hambre, que vamos a pedir la intervención pública, vamos a pedir ¿no? la detención, la aprensión de eh, Fernando Romero, Luis Larrea... Eh, Edwin Virues, porque hemos identificado a ellos como los que están convocando a este paro médico en franco desconocimiento de una sentencia constitucional y están en flagrancia cometiendo el delito de desobediencia a resoluciones constitucionales de defensa y en esa consecuencia nosotros vamos a pedir también ampliar la, eh, la demanda contra los decanos ¿no? y los directores de las facultades de medicina de las dos universidades de La Paz. En Potosí, el hospital de tercer nivel que está en construcción llevará un 42% de avance. Uno de los proyectos más grandes que se construye en la ciudad de Potosí es el hospital de tercer nivel que ya cuenta con un 42% de avance y una inversión que supera los 282 millones de bolivianos. Bueno, este proyecto se ha dado al inicio el año pasado ya, eh, bueno de, por suerte hemos avanzado eh, la ejecución presupuestaria actualmente tenemos avance físico estamos uh, 42% y avance financiero estamos con 28% no entonces la uh, la construcción está sobre más de 467 metros cuadrados en la ubicación la villa Venezuela Villavancer está con mayor avance, está sin ningún problema. Bueno, también tenemos la eh, estructura presupuestaria. Bueno, el Banco Interamericano de Desarrollo BIT, Recursos Crédito 2820, eh, está financiando con 112.375 eh, eh, bolivianos y también el Gobierno Autónomo Departamental, 170 con. 0.20 eh, bolivianos estamos financiando, en dólares está más o menos uh, en total, casi 71 millones de dólares, y en bolivianos totales presupuestados está 228, perdón, 282, eh, millones mil bolivianos, ¿no? es total del proyecto que va a costar con más su equipamiento de este hospital tercer nivel. Este hospital tendrá 39 especialidades médicas, además contará con un albergue para familiares y una guardería para niños.